le hemos comprado una mantita de esta casa de ruido eso no hemos puesto al solecito sí, y ya... <ríe> está aquí alucinado su mantita qué a ti te gusta <ríe> tu mantita ¿qué? te gusta no sí claro anda mira qué bien Ay. ¿Qué? No vea, te gusta a ti, ¿no? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ay, que te gusta tu manta. ¿Qué? Luna. Mira, Luna. No, como un lagartito al solecito.